A todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo unos lances que he desarrollado en la reserva americana de Yukon Valley, donde entre los problemas de desplazamiento entre los puestos y algunos bugs quedé un poco decepcionado. No obstante, se han abatido piezas interesantes. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente vemos movimiento en un zorrillo. Vamos a coger el, el 243, apuntamos y disparamos a el animal tengo ganas de que saquen el nuevo el nuevo 22 a ver si con este podemos abatir animales de, del nivel 2 y deja de, de llevar el 243 Pero bueno vamos a ver qué, qué puntuación tiene este perrete nos está llamando ya vemos un sangrado precioso o sea, le hemos impactado en, en todo el pulmón vaya un, un diamante con 14,10 Un diamante bajito Pero la verdad es que está muy bien ¿Veis que lo hemos impactado en el pulmón? Así que vamos a desecar el animal Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido Aquí en el norte La verdad es que estamos teniendo problemas Con los desplazamientos Menos mal que tenía una tienda de campaña ahí Si no sería incapaz de, de llegar de un sitio a otro Elogiamos a Perrete Vamos a darle una galletita o una caricia, a ver qué le vamos a hacer. Venga, sí, una galletita, que lo estás haciendo muy bien. Y vamos a continuar, como decía, eh, tenemos problemas con los desplazamientos entre los puestos. Así que quieres ir a un puesto y apareces en la tienda campaña que está a 4 kilómetros. Pero bueno, son cosas que pasan y espero que cuando saquen el nuevo mapa del Mississippi, pues hayan solucionado estos estos problemas. Y vamos a continuar con la caza. Miramos un poquito y si no vemos nada, seguimos Enfrente tenemos un grupo de patos arlequines Ahí tenemos un nivel 2 Una hembra Vamos a ver Ahí tenemos otro macho Nivel 3 Así que vamos a coger la escopeta Le ponemos la mira para asegurar Y disparamos, abatimos a uno Sale otro que ha batido ahí váyase no, ese sí, y los otros ya están muy lejos, nah, no, no, no podemos hacer nada, pero bueno, no está mal, tres, tres animales abatidos, y vamos a, a recogerlos, sabemos que el nivel 3 nos va a arrojar un, un diamante, seguimos escuchando cánticos, pero no veo, no veo más patos, Madre mía, a ver si podemos ya recogerlo Ya se están acercando Seguimos escuchando, pero no, no, no veo los patos que están haciendo ruido Bueno, vamos a recogerlo Un diamante, con 7,20 La verdad es que ha sido un tiro un tiro muy fácil Vamos a disecarlo Vamos a coger el siguiente Un oro, 6,70 Este no lo voy a guardar ...y aquí tenemos una hembra de con 5,80... ...vamos a seguir mirando... ...ya se han callado los, las voces... ya ...debería haber algún pato ahí... ...que estaba esquivo... ...vamos a mirar... ...y os voy a poner el mapa para que veáis dónde... ...dónde han sido abatidos... ...y continuamos con la caza... ...vamos a ir de patos ahora a ver qué pasa en nos da. ...ahí enfrente tenemos otro grupo... ...un nivel 2... ...mira, otro nivel 3... Así que vamos a hacer el lance. Cogemos la escopeta, calibramos y vamos a ver. Este es el 3 y disparamos a ese que está batido. Vaya, hemos fallado ese, ese no. Se ha caído. A ver si puedo hacer otro. Y este también. No, ese ya está muy largo. Bueno. No está mal animales abatidos como en el anterior lance que tuvimos y vamos a, a recogerlo municionamos y ahora esperar a que lleguen porque están en medio de, del lago este llega primero que imagino que será el nivel 3 efectivamente un diamante 7,50 creo que es la puntuación máxima de diamante de esta especie y vamos a ver vamos a esperar a que nos lleguen estos dos que eran dos machos pero no, no estoy seguro si sí, es un macho 6 con 60 un oro no ha sido un tiro bien hemos tocado en el ala nada más pero lo bueno que tiene como no tiene órganos vitales esto, esta especie no va a dar siempre la producción y aquí tenemos otro de 6,60 6 con 60 Os voy a poner el mapa para que veáis que ha sido un poquito más más abajo de donde antes y vamos a continuar con la caza. Nos desplazaremos a otra zona a ver si podemos encontrar otras especies. Enfrente tenemos movimiento. Mira, ahí vemos un, un bisonte. Vamos a ver. No veo la, la puntuación. Hay dos. Así que voy a coger y voy a apuntar desde aquí. Mira, este se nos va a este es una hembra y este es un macho. Disparamos al macho, hemos fallado ese tiro, disparamos ese, ahora sí lo hemos impactado Y vamos a hacer otro disparo, por asegurar, en la vértebra Pero no sé si le he dado bien o, o he tocado carne, pero bueno, vamos a recogerlo Venga, parrete, búscalo. Nos vamos acercando, vamos a disparar a la hembra que está allí, quieta Parece que se ha bugueado un poco y bueno, vamos a ver la, la puntuación que nos, nos arroja este macho, que no sabemos qué, qué nivel tiene. La hembra sí la conocemos por, por los cuernos, que tienen los cuernos más pequeños y la cabeza de, de forma distinta. Mira, ha caído también la hembra, así que vamos a ver la puntuación que tenemos de este macho. Ya vemos ahí su contorno Cian Ya carreta ha llegado, está ahí al lado, vemos los dos animales abatidos. Y a ver qué puntuación tiene. Un diamante nivel 5, 27,20. Una puntuación aceptable. Un diamante no muy alto. No es el primer disparo, se si lo hemos dado bien. Pero el segundo lo hemos dado a la joroba. O sea que no hemos tocado más que carne. Pero bueno, como lo hemos impactado en el, en el pulmón, no nos penaliza. Disecamos nuestro animal. Y vamos a, a recoger a la hembra. Que tenemos aquí. Venga, párate, vente conmigo. Aquí tenemos una plata, nivel 2, una hembra. Y vamos a continuar a ver si veremos más, más animales por aquí. Seguimos mirando. No vemos nada por este lado. Vamos a ver por aquí este otro. Que vemos las huellas ahí. Mira, ahí tenemos un otro. No sé qué es una hembra. Vamos a coger el arco. Apuntamos un macho nivel 3 Y disparamos Pero me huele que está bogueado porque debería de estar huyendo Bueno, vamos a hacer otro Otro disparo con la flecha de 600 Y ha caído Vamos a recogerlo Y a ver qué puntuación sí, Mira, ahí tenemos otro Vamos a disparar una hembra Está bogueada, sí Se han bogueado Así que vamos a, a recogerlo. Bueno, una plata en el B3. Y vamos a recoger a la hembra. Es un bronce. Vamos a seguir caminando. Os voy a poner el mapa donde han sido abatidos, a al lambito del lago. Y vamos a continuar. perrete está gruñendo. Eso significa que hay lobos por aquí Mira, ahí tenemos otro Nada, está boqueado La hembra, nada Vamos a... Que me da pena, vamos a silbar Anda, anda, anda, anda que hay lobos por aquí Cuidado que hay lobos Vamos a ver Que están gruñendo los lobos Cuidadito, mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ah. Nada, ahí va, ahí va Que ataca Pues nada, con la flecha de 600 Aunque penalicen los Vaya, uno Y otro La verdad es que nos han atacado los lobos Pero los lobos están como Como bugueados No, no me gusta cómo se está comportando la partida Porque deberían haber atacado No solamente un, una vez